Bien, vamos a ver cómo podemos encontrar el ecualizador que viene por defecto en Windows. Tenemos que ir a la barrera de herramientas, a su parte derecha, y donde tenemos el altavoz pequeñito, este, pinchamos ahí con el botón derecho y luego en abrir configuración de sonido. propiedades del dispositivo, aquí pinchamos con el botón izquierdo del ratón y ahora aquí también con el botón izquierdo del ratón. Ahora vamos a mejoras, la ventana que se nos abre, mejoras y aquí tenemos la casilla para activar el ecualizador. Tenemos unos presets, unas configuraciones ya hechas por defecto. Si queremos ver cómo son, le damos aquí a los tres puntitos estos. Si queremos hacerlo a nuestra medida, pues marcamos ninguno, ya subimos la banda de frecuencia que más nos interese. Le damos a guardar, lo guardamos con el nombre que queramos. Le damos ok. De esta forma ya nos aparece siempre que queramos la configuración hecha ya. Eh, para desactivarlo, pues nada, desmarqué la casilla de actualizador y ya está. Y bueno, pues eh, es así de fácil. Un saludo y hasta pronto.